Continuamos con nuestra agenda en la hora de la verdad. A esta hora estamos con el doctor Alberto Franceschi, diputado y analista político venezolano, a quien saludamos con los muy buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo le va? Mira, aclaremos que diputado del año 99. ¿eh? Bueno, pero su dignidad no se pierde, diputado, así que. Sí, pero digo, pero que no es diputado de, este, de esta etapa de colaboracionismo de esta izquierda opositora y esa derecha opositora que han colaborado con el mantenimiento de este régimen. Yo nunca he querido ser parte de toda esta coyunda de colaboracionistas. Y sepa usted que en este programa, en la hora de la verdad, jamás llamaríamos a ninguno que esté colaborando con el régimen. Ni más faltaba. Eso no hay en más remoto peligro. Gracias, Alberto, Alberto, pues muchas gracias por atendernos a esta hora. Dos sujetos sí. clave en este proceso para poder desmontar la enorme farsa de la dictadura del narco régimen de Nicolás Maduro. Por una parte, Alex Saab, quien por fortuna ya llegó de Cabo Verde a los Estados Unidos y esperamos que en las próximas Uh, audiencias esté declarando temas de fondo porque además son temas que involucran a la política del continente y a la política colombiana que se ha servido de los favores del narco -régimen. y el otro que está hablando también eh, de todas las maneras es Hugo el Pollo Carvajal que parece que está haciendo todo tipo de eh, hazañas eh, en sus declaraciones para evitar que lo extraditen a los Estados Unidos ¿Por cuál quiere empezar usted? ¿Si por Alex Ab o por el Pollo Carvajal? da igual, es la misma mugre es, es, es, la misma, es la misma mugre empecemos por el pollo carvajal el pollo carvajal ha dicho que efectivamente el narco régimen de Nicolás Maduro ha financiado a sujetos como eh, a gobiernos como el de Bolivia con Evo Morales, a la Argentina con los Kirchner eh, a Celaya eh, seguramente también a Humala en el Perú y bueno, ha mencionado otros tantos en el en, en, en la región eh, es, es, es, es, es tan así, es tan verificable Que efectivamente el narcorégimen Le ha dado plata a tantos políticos De extrema izquierda, inclusive a Podemos en España Y se dice que a Gustavo Petro en Colombia ¿Usted qué tiene para decir frente a eso? Mira, nada Que es lo más eh, Esperado que podíamos imaginar Efectivamente El pollo Carvajal es una figura siniestra Del régimen venezolano Que ha resuelto salvar su pellejo A última hora y bueno, abandonan el barco Las razas y, y él está colaborando con la justicia española, él se fue a España no por casualidad, allá puede tener un tinglado político más uh, apto para, digamos, sus fines, es decir, que puede lograr lo que más difícilmente logra en los Estados Unidos, a menos es lo que piensa él, porque allí hay sus amigos de, de Garzón y compañía que son ese bufete del narco que trabaja abiertamente para la defensa a su vez de Zapatero y de todo el tinglado político español eh, de, tras muchos años de, de, de pruebas de todo tipo. Entonces allá el pollo quiere estar en España porque en España hay mayor impunidad y esa es una evidencia. Ahora el caso de, de SAD en, en Estados Unidos vino para con algunos condicionantes que empezaron rápidamente con la descarga de de cargos que, que le tenían este pero en definitiva habrá una habrá un resultado en esa extradición ahora yo no me hago muchas ilusiones sobre las consecuencias que puedan tener para mí todas las cosas que diga el pollo ya se sabían de hace tiempo y también las de las de las de este hombre colombiano pero sal pero en definitiva sí colaborar es como ahora la visita del fiscal este de la Corte Penal Internacional. Todas esas son imposturas de la de las relaciones internacionales que no van sino a mantener en una expectativa sobre posibles resultados de, de unas investigaciones que los venezolanos sabemos, y los colombianos también, sabemos de, desde hace muchos años que, bueno, el tinglado de fuerzas que se mueven detrás de los partidos de las, o de los aspirantes a, a dirigir la clase política de ambas naciones, son sencillamente parte del grave problema histórico que tenemos nosotros, de que estamos en manos de élites absolutamente corruptas, con honorables excepciones, por supuesto, pero sobre todo en Venezuela ya es oficial la que toda esa élite es sencillamente una, una especie de, de tinglado criminal, y el Estado venezolano se hizo un Estado criminal, el colombiano va en vías de serlo. Por, ca por la las mismas causas, la, el narcotráfico se hizo una fuente privilegiada de financiamiento, de constitución misma, de las fortunas eh, dominantes en la sociedad y en la economía, y bien, ahora estamos en presencia de un juego de algunos factores de la élite norteamericana que les convenga estas extradiciones y que nosotros pues sencillamente aplaudimos eh, sin, sin ningún miramiento, pero que eh, sabemos que las escasas, que las posibilidades de que esto signifique un cambio profundo son bastante escasas. Doctor ¿Aló? Alberto, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Yo quisiera preguntarle porque creo y comp creo que comparto con Demar esta postura, tenemos preocupaciones en que Alex Zapp no vaya a hablar o por lo menos no vaya a hablar de manera libre por una sola razón y es que pues vimos a su esposa leer un discurso posiblemente eh, pues escrito por la, por el mismo régimen por la gente que maneje la propaganda ya como mandando un mensaje diciéndole a Alex Ab, ojo, ojo que yo tengo su familia y sus hijas entonces tampoco podemos hacernos diría yo y le quisiera preguntar pues muchas expectativas en cuanto a lo que nos pueda contar Alex Ab. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí podrá hablar o que realmente el régimen lo tiene digamos contra la esquina teniendo a la familia en Caracas? Por supuesto que va a hablar algo, pero no todo lo que se espera de él, con ese chantaje sobre su, sobre sus hijos, sobre todo. A veces, eh, bueno, el gran amor de la vida puede traicionarlo este tipo de gente, pero los hijos es más complicado. En todo caso, efectivamente, él opera como un régimen de un estado criminal, como el de Venezuela, y seguramente obtendrán, <risa> obtendrán que que sea limitada a la colaboración que pueda dar pero bueno era arriesga morirse en la cárcel o, o salir en algunos pocos años y eso es el otro condicionante, no no sé la verdad que no no no estaré jamás en sus zapatos no puedo imaginarme cómo será la la opción que, final, <coughs> que, que finalmente toque no bien este pero es una, es una tragedia para esa para esa señora y para sus hijos bueno, bien que disfrutó la fortuna de SAT, ahora le toca la parte eh, deprimente del asunto. ¿no? Y ahora quiero cambiarle de tercio saliendo de estos dos sujetos, de Hugo el Pollo Carvajal, que como usted lo reseñaba, ha dicho en infinidad de ocasiones eso que, que ahora estamos escuchando otra vez, de cómo financiaban el dinero, de cómo enviaban plata para Bolivia, plata para el Perú, plata para Colombia... Eh, para alimentar los, eh, los líderes de la extrema izquierda en distintos lugares. Y del pollo de, de, y de Alex Saab, pues que probablemente no diga todo lo que tenga que decir y nos quedemos todos con las ganas de escuchar cosas realmente estremecedoras, pero que además que se traduzcan en órdenes de captura y en que haya justicia en contra de estos perpetradores que se han robado la plata de Venezuela a manos llenas por cuenta de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pero ahora el tema es... ¿Por qué o a qué horas perdimos la esperanza de recuperar la democracia en Venezuela cuando creíamos que Juan Guaidó era el gran salvador y se veía el hombre fuerte, el hombre que iba a cambiar la historia, el que iba a lograr la revolución, salieron a las calles, muchos dieron la vida en la calle en contra del narco apoyando a Guaidó para que se restableciera la democracia? Y hoy lo que vemos es que pareciera que todos se roban con la misma cobija. Pues, amigo, la amarga decepción de mucha gente, no la mía, porque yo sabía que estábamos frente a una coalición de fuerzas realmente eh, no solo endebles y, se llama? y de, de poca fortaleza, pues, sino de gente maleable, de gente de moral absolutamente discutible. La élite venezolana es la que puso esos muchachos allí, y, y a los menos muchachos que son los que han venido garantizando la estabilidad del régimen venezolano. Mire amigo, para hacerlo lo más reciente posible porque me llevaría un tiempo que ustedes no tienen en este momento para toda esta consideración. La muerte de Chávez ya la sabía esta élite y compartió con Maduro que se mantenía el régimen a pesar de que era una estafa completa de los venezolanos. Ese señor se murió cuatro meses antes según ahora confiesa el pollo Carvajal, por eso ya se sabía que Chávez efectivamente había había perecido el 28 de diciembre exactamente pues bien, esa transición en medio de aquel velorio eterno y que tiene a Capriles de candidato presidencial eh, que ya con ganas pues de, de ejercer la, la, la continuidad del gobierno de, de, de coalición entre chavistas y opositores que venía rodando desde el fracaso de aquella huelga general de, 1900, de de 2000 de 2002, exactamente. Bien, este, esa transición del señor Capriles, que es un traidor de siete suelas, porque él sabía que había obtenido una enorme mayoría y, sin embargo, entregó aquella victoria para beneficio de esta clase política que aún gobierna. Y bien, todo lo demás es parte de un decorado siniestro con sus presos que entran y salen, con sus exilados que... Eh, también colaboran, es decir, y todos financiados por no solo el régimen, sino la narcoburguesía que se creó en, en el interregno. Amigos, todos esos opositores, unos más, otros menos, todos son parte de esa élite política hipercorrupta de Venezuela que viene desde hace décadas. Fíjense bien que no estoy diciendo que de hace 5, 6 años o 10 años que tiene he Chávez muerto, no, eso es algo que viene de décadas. Eh, y que bueno, nos montó distintas opciones de, para la conducción del Estado y esta es la última opción, es esta parodia de democracia que dejó de ser democracia hace, hace dos décadas cuando se falsificó todo para facilitar el acceso de Chávez al poder luego de aquella política de, de golpes de Estado que lo pusieron en el centro de la escena esto viene del año 1999, o sea, la estafa del chavismo y la corrupción plena de aquella élite militar que facilitó que cambiasen la, la, las instituciones venezolanas, bien, eso es lo que aún se mantiene. Y por lo tanto, para mí me merece una desconfianza absoluta y total todo lo que puedan ser la ejecutoria de esta clase política. Nicolás Gómez. No, pues, doctor Alberto, unas declaraciones eh, totalmente... Pues desalentadoras por parte y preocupantes por otra. Eh, en parte usted nos está diciendo que pues eh, Juan Guaidó y Capriles y pues estas personas que nosotros creemos son los que estaban liderando, los que tenían el contrapeso en esta lucha política, en esta cruzada por la libertad, pues en parte ya también están untados. Entonces, ¿cuál es el futuro, doctor Alberto? Seguimos con la, la tarea del Grupo de Lima, tiene que haber una intervención militar por fuerzas externas, eh, tiene que ser algo dialogado, como usted, pues me imagino, no está de acuerdo, como se está intentando en México. ¿Qué cree que debe hacer Venezuela y los países vecinos que estamos preocupados por esta situación del país, hermano? Mire, don Nicolás, yo le voy a ser muy sincero. Yo no puedo alimentar una falsa esperanza de la gente. Este, y eso no es una posición nueva. Desde el día en que este señor Guaidó inventó ejercer una supuesta presidencia jurada en la calle, este, frente a una clase política opositora atónita, se supone, por la, la valentía del muchacho. Yo desde el primer día dije que era una estafa eso. ¿sí? Este, el, el, yo no he cambiado de posición, no, no, no soy un recién llegado al escepticismo relativo. Eh, sobre al escepticismo total respecto a esa clase política y al escepticismo relativo de nuestra capacidad como nación para salir de este atolladero solos. Ahora, más a fondo de lo que pueda decirles, mire, esto es un tinglado eh, o sea, que excede nuestras fronteras. Esto tiene, por ejemplo, en Colombia, eh, una yo no voy a decir complicidades abiertas, sino un sistema de conveniencias que llevaron a que Hugo Chávez fuera aceptado por la clase política colombiana y luego apoyado abiertamente por el señor este de el, el Santos este y bueno y este propio señor Duque se, se las arregló para mantener un status quo allí de, de fricciones limitadas yo no estoy incitando a que Colombia resuelva nuestro problema pero ha podido ser menos gravoso para nosotros que este eh, tuviésemos la pésima suerte de ser eh, parte de los intereses de la élite colombiana que a su vez eh, ha venido sosteniendo una una, una una línea de ¿cómo se llama? no sé, de, de, de, de imposibilidades nacidas de, de las limitaciones que tiene su propio problema interno a ver, eh, Colombia va a meterse en una guerra con Venezuela para cambiar el régimen político de Venezuela bueno, no, no es la mejor opción para ustedes, pero eh, es lo que permanentemente ha estado planteado como, como chantaje de Venezuela. Si quieres meter, si quieres ayudar a la oposición, vas a tener que hacernos la guerra. Y estuvo planteado, incluso el propio Uribe lo confesó en una oportunidad que le estuvo tentado a plantear una, una situación bélica con Venezuela. Bueno, en la, la situación bélica la replantea una y otra vez Maduro. Y el asunto de fondo de este señor Sad radica en ese mismo tema, en que Sal fue intermediario con Irán para la compra de una misilería ofensiva que está este, apuntando ciudades colombianas y sobre todo sobre las bases aéreas norteamericanas. Y lo que Estados Unidos quiere, en definitiva, cuando se lleva a este hombre para allá es que se le confiese eh, abiertamente lo que es un sistema eh, de que no es disuasivo de Colombia de, de Venezuela, sino que es un plan ofensivo para chantajear al Estado colombiano de que no debe meterse con los intereses fundamentales de esa élite corrupta venezolana. Y bien, lo han logrado hasta ahora y lo quieren seguir logrando eh, mediante toda clase de chantaje. Ahora, esto, amigo tampoco es cierto que pueda ser limitado a los intereses de una bota de las élites a ambos lados de la frontera venezolana. Esto es una cuestión de la, de la situación mundial. Mire, los auspiciadores de las cooperaciones de México Estados Unidos y Rusia, en realidad. Y allí se está fraguando un acuerdo global donde Venezuela es apenas una una, una parte de las cosas que están en el diferéndum mundial y que hacen de Venezuela un país de, de relativa segunda línea en este momento ya, porque, bueno, se da por no, perdido casi. La diplomacia venezolana ha sido de una... Eh, no le voy a decir de enorme astucia, pero sí de perpicacia elemental para ubicarse detrás de los intereses de potencia que vienen adversando un Estados Unidos decadente que pudo haber salido con Trump a la cabeza de una nueva este, de esperanza de, de, de beligerancia contra intereses que nos afectaran, pero que vimos rápidamente como desde los propios Estados Unidos se limitó y se minó y se, eh, se rechazó finalmente esa postura beligerante. Ahora estamos a la buena de, de estos vaivenes de la diplomacia mundial y nosotros somos parte de estas grandes opciones de la lucha de imperios. Eh, Venezuela ya no es una, una potencia económica que puedan codiciar nadie, es un país arruinado con una población que ha perdido siete millones de habitantes en la migración, es un país que cuya infraestructura fue reventada empezando por pedreza, y bueno, y es un país empobrecido y mendicante, que se lanza a las calles, a, digamos, a mendigar, porque no ya no les queda fuerza ni organizaciones, ni partido, ni nada. Y todo eso fue gestado por este gobierno de, de, de Truanes y por esa oposición que ha sido su cómplice todos estos años. Ahora, usted dirá que yo soy escéptico. Mire, yo prefiero acompañar la esperanza de que hasta el día en que Venezuela no se saque ella misma estos yugos, bueno, difícilmente podemos tener una luz de esperanza, eh, porque no podemos andar contando con los que no crearon nuestro problema, nuestro problema es lo que creamos nosotros mismos, nuestra propia élite, al abrazar a esta cantidad de pelones militares que rodeaban a Chávez y estos, partida, estos partidarios de una economía del delito, que es la que ha venido funcionando para la gran élite venezolana, que hoy es cómplice abierta de Nicolás Maduro. Como usted verá, pues yo no soy un optimista, digamos, eh, fácil, soy sencillamente un escéptico respecto a nuestra propia clase dirigente. Pues la verdad, eh, a veces eh, ser optimista informado puede traducirse en ser pesimista. Y si uno sabe realmente qué es lo que está ocurriendo, que es su caso, que ha podido ver la política, la ha vivido, está viviendo esta tragedia de lo que está pasando en Venezuela, pues la verdad es muy difícil pensar en otra cosa, sobre todo cuando la esperanza estaba afincada en un tipo como Guaidó o en un tipo como Capriles. Eh, pues eso es un imbécil, ese muchacho, de, quinto, de, de de la séptima fila por allá del Partido Popular, de, ¿cómo se llama Voluntad Popular, lo sacaron para ponerlo allá a tartamudear una presidencia interina, eso es un disparate completo de Leopoldo López y de, y de toda esa de, de toda esta coyunda de políticos de tercera categoría que, que y que dirigen la oposición venezolana, amigo, estamos en manos de de toda clase de, de digamos de malhechores políticos, nuestra derecha, nuestra eh, supuesta derecha, son izquierdistas socialistas, igual que el Petro igual que este todos los que pululan por allí en todo el continente auspiciando esa línea de la del colaboracionismo y de cobardías de nuestras élites políticas, y qué es el Grupo de Lima mi amigo, es un club de cobardes al mismo tiempo, nunca fueron eh, realmente solidarios de nuestra tragedia o para con nuestra tragedia procurar una, una situación de sanciones tales que arrinconar ese gobierno este yo comprendo la, la digamos las limitaciones de Colombia porque arriesga una guerra real efectiva y directa e inmediata pero en esta en estos países a miles de kilómetros que se permitan todas las cobardías que se permitió el grupo de Lima o la o la propia burocracia del departamento de estado norteamericano o esos estafadores de la de la comunidad europea ahora presididos por el, el socialista Borrell Son, es un concurso de circunstancias muy difícil de de evaluar positivamente, mi amigo. Pues, doctor Alberto Franceschi, muchísimas gracias por por su entrevista, por este tiempo que nos ha dado en la Hora de la Verdad y sobre todo por tener esa visión realmente directa, clara, cruda de lo que está pasando en el, pasino, en el vecino país. Aquí muchos hablan de cantos de sirena, hablan de que se va a recuperar, de que esto sí lleva un proceso, de que Juan Guaidó efectivamente está haciendo algo y usted, bueno con unas palabras muy duras, ha descalificado y ha puesto en su sitio lo que es esa clase política que realmente terminó en convivencia con la dictadura. Porque hoy ya no tenemos ninguna voz de protesta, no tenemos ninguna intención de escuchar a algún líder en Venezuela que quiera acabar o tumbar el narco régimen. Tenemos la voz, me parece a mí, muy en solitario de una persona como María Corina Machado o de Antonio Ledesma, que está en España, pero no vemos nada más. Y para peor Mire. del campo, para peor del campo, no vemos tampoco que los gobiernos de la región estén haciendo presión por acabar con la narcodictadura. Mire, amigo, yo no quiero pasar por... por ya. Eh en exceso irritativo, pues se han nombrado dos personas que tendrían que revaluarse también, no porque quiera desconocer los méritos que pueda tener la señora Machado o el señor Ledema. Ledema fue parte del régimen, chico, 15 años también este. y María Corina acompaña a la élite caraqueña de la que forma parte para, digamos, guardar esas expectativas de que pueda haber un cambio este de la, desde la legalidad o desde la pero por lo menos tiene esa, digamos, ubicación política eh, que yo no la puedo ca acusar de complicidad con el régimen. Pero mire, es que el tema es complicado porque se quiere eh, llevar de nuevo las cosas a la cuestión electoral, a las salidas electorales. Por fin, María Corina, saludo que por fin no tenga ilusiones en la bendita salida electoral que hasta hace poco la tuvieron todos sus partidarios. Eh, de lo de Venezuela no se arregla con votos. Estamos siendo prisioneros de una de una de un de un chantaje internacional por mantener un régimen político que fue ideado desde la Segunda Guerra Mundial por este esquema de hipocresías completas del Departamento de Estado hacia América América hispánica y todavía somos tributarios de esa tontería de creer que si es por voto, si es legítimo. No, chicos, esto esto hace rato, son regímenes, regímenes con, corrompidos hasta los tuétanos. Y escúcheme, yo no soy una excepción, yo soy parte de una de muchos venezolanos que hace tiempo estamos asqueados de que nuestra política sea dirigida por personeros de unas hélices económicas poderosas que se hicieron multimillonarios con el viejo régimen democrático y que siguieron enriquecidos con este régimen oprobioso de dictadura criminal. Eh, de manera que, mire, yo le, no, no quiero quitarle sus ilusiones en gente que uno eh, les tiene algún aprecio, pero caramba, el problema es más complicado, amigo Nicolás. Pues, muchísimas y gracias. Yo creo por que su usted va a sacar la conclusión de que yo no soy potable para una entrevista. Les sugiero que. No, no, no, no, no, no, no, no, no, de ninguna manera. Creo que nos identificamos muchos con sus palabras. Hemos visto la tibieza, hemos visto, y, y le digo. Eh, Hemos también pensado que no existe ninguna derecha en Venezuela, absolutamente no existe, porque no hay quien lo quiera trabajar por, por restablecer el statu quo, evidentemente no les interesa lo que quieren es la destrucción y a través de Venezuela, pues evidentemente están permeando y acabando con otras democracias en la región, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en la Argentina, lo que ha pasado en el Perú, lo que en Colombia, porque tenemos una amenaza a la vista que es la amenaza del comunismo, pero ahí está, y estas palabras y estas duras, sirven... Para que la ciudadanía en Colombia entienda el peligro al que se está abocando. Muchos creen, no, eso le pasó a Venezuela, no, eso le pasó a Cuba, eso le pasó a Nicaragua, eso le pasó a Argentina o le pasó a Bolivia. Pero estamos, eh, oiga bien, estamos a unos cuantos meses, pocos meses, de ir a las elecciones presidenciales. Y quien puntea la intención de voto en las encuestas es un sujeto que en su momento, primero pues, fue guerrillero del M-19, que es de extrema izquierda, y segundo, eh, que fue asesor del, de, de Hugo Chávez. Entonces, pues, si sus palabras Amigo. no son acogidas, eh, con la sensatez que requiere, pues seguramente van a terminar eligiendo no lo mejor para el futuro del país. Amigo, eh, yo le voy a hacer una pregunta que yo, por supuesto, voy a responderla, porque si no, no no, no vamos a llegar. ¿Usted cree que esto es un asunto de plata más, plata menos, que nacidas de la de la platita del narcotráfico? O sea, no, esto es una concepción global de la misma de la misma estupidez política de nuestras élites, El bendito eh, ¿cómo se llama esto, chicos? Esta, esta, esta chácala democrática. ¿ya? Eh, ¿Qué tiene que ser por voto? Que el régimen tiene que ser democrático. Dios mío, pero si eso está viciado de fondo. Está viciado de fondo Colombia. El poder judicial colombiano es de la par. Hace rato. Y en Venezuela lograron ese, ese poderío de las Fuerzas Armadas. Por eso Fuimos más rápido y directo a la hecatombe institucional porque el Castro comunismo agarró las Fuerzas Armadas y la agarró desde el 4 de febrero del 92 cuando una caterva de cobardes este impidieron que se aplastara aquel golpe de Chávez y prefirieron negociar con él. Y usted ustedes les tocó la peor parte que tiene una poderosa Fuerza Armada forjada en, en, en una lucha implacable contra ese fenómeno guerrillero, al final son vendidos por el aparato judicial colombiano y por la propia clase política que eh, consigue sujetos como el tal santo para negociarle un acuerdo que aún recién repudiado por todos los colombianos, sin embargo se les hace atragantarse a, a los colombianos de ese acuerdo político nefasto con esa guerrilla. Y usted tiene la justicia especial de paz y toda esa, eh, digamos, patañas que son parte de la misma de la misma concepción cobarde de la política de la mud venezolana o de más allá los peruanos que ahora tienen a su heredero el sender luminoso lo que tendrán mañana en Chile o lo que ya tienen en Argentina con la Kirchner de vuelta al poder con toda su secuela impresionante de corrupción o lo que tendrán mañana en Brasil con Lula que le habrían perdonado, digamos, la rapacidad de esa clase política de miserable del PT que dirigió Brasil. Es decir, ¿no será que es un problema más global que otra cosa? ¿No será que esto está inspirado en el, en el ¿cómo se llama?, en, el, en la manera occidental de ver el asunto? Ustedes tuvieron ahí un, una persona que habló bastante claro, el señor Ordoñez, por ejemplo, yo recuerdo ...fue una, una especie de nueva derecha allí... ...aunque era una persona de edad... ...hablaba las cosas con propiedad... ...y sin embargo lo desconocieron allí... ...zumbándolo a, a un 2% creo que tenía... ...este... ...no sé mi amigo... ...yo como que no sirvo para estas entrevistas convenientes... ...no estoy hablando de ustedes por supuesto... ...de decir cosas que la gente espera... ...o de dar unas esperanzas falsas... ...yo creo que Colombia... ...es un estado que puede aún... ...tener reservas importantes... Para execrar esa clase política que a nosotros ya nos hundió, que está hundiendo a Perú, que está hundiendo a Argentina, y bueno, y, la, y para no señalar sino esos dos o tres países, y que en definitiva lo que venga realmente nuevo tiene que ser de una especie de, no sé, de compromiso con nuevos valores o con los valores que fueron enterrados, que deben resurgir de la ceniza a la que fueron reducidas por estos clanes de, de, de, de pillastres que han dirigido nuestro país. Perdone que eh, me exceda en calificativo quizás, pero es que la oportunidad de hablar con una emisora colombiana como que es demasiada tentación para no decir cosas que uno le provoca decir y gritar y gritarlas todos los días. Pues y muchas eso, gracias por invitarme. ¿eh? De eso se trata, doctor Alberto Franceschi. Muchas gracias a usted por atendernos y por haber hecho este análisis político de lo que pasa en Venezuela y que evidentemente tiene que ver con toda la región. Le deseamos un feliz día. Gracias, amigo. Ciao. Avanzamos, escuchen ustedes la Hora de la Verdad, 7.40 minutos.